Francisco de Macorís, Carilín Chavebe, eh, vía Skype, con quien vamos a conversar, ¿verdad?, sobre su función y sobre, ¿verdad?, hay que decirlo, yo lo voy a decir, sobre el protocolo de vestimenta también, que fue un tema que se debatió la semana pasada, y, y otros temas importantes del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No, no, no, no, no, no, Carilín. Yo me río porque quizás no es un tema, ¿verdad?, sí, pero hay que tocarlo. Claro. No deja de ser importante. Bueno, creo, ¿sí que, creo que el inicio de una sí. gestión deben tenerlo claro. Sí. Carilín, buen día. Aunque a las mujeres se le permite más. Muy buen día para más. todos ustedes. El cambio. Un saludo muy exclusivo. Este es mi primer programa como regidora electa. Como tiene que ser? Sí. Entonces, eh, sobre ese tema, del tema de las medias y los tenis, realmente... Nosotros somos eh, personas muy apegadas a las reglas y a, las, y a lo que tiene que ser la disciplina, pero realmente por el tema de la pandemia y siendo real eh, totalmente honesta, no tenía el conocimiento sobre específicamente el reglamento de, de la solemnidad de eso, porque casualmente ese mismo día que fue la primera sesión, eh, nos entregaron este pequeño reglamento, pero a, muy aparte de eso, quisiera hacer énfasis en que lo importante no es lo que uno lleva en los pies, sino lo que lleva en la cabeza, los planes, y, y de la manera que uno quiere trabajar junto al pueblo de San Francisco de Macorís y al, al señor alcalde. Con esto quiero decir que no volverá a suceder... Eh, ya que nosotros no queremos venir a cambiar eh, cosas que han estado desde siempre en como reglamento, sino que queremos hacer una nueva política municipal. No, nada que ver con medias, ni con zapatos, ni nada por el sí. estilo. Carilín, eh, dicho esto, porque entiendo que el tiempo, eh, ok, eso es importante, pero debemos aprovechar tu participación, más allá de unas sí. medias y demás. Eh, hablas de planes, de una nueva forma de hacer política en San Francisco de Macorís, ciertamente a nivel de regiduría entiendo que lo necesitamos eh, tenemos una cantidad de regidores que entiendo que no han cumplido con nuestras expectativas durante muchos años cuando hablas de nuevos planes nueva forma de hacer política, ¿qué te refieres? ¿qué piensas hacer? Eh, ¿cuáles iniciativas tienes? ¿cuál es tu visión? son varias preguntas pero es para que de alguna forma hagas un resumen sí. Muy bien, fíjate, desde que comencé mi campaña, eh, me enfoqué en la parte de ser más inclusivo en los sectores, llegar más a los sectores, ya sea una vez al mes o dos veces al mes, porque de la única forma que uno sabe, la necesidad. nosotros somos representantes del pueblo, y de la única manera que uno sabe su sentir es y yendo a esos lugares. Pero como planes específicos, estoy muy enfocada en, en crear un departamento internacional o en someterlo, porque realmente no depende de mí. Pero someterlo y conversarlo con los demás eh, colegas y con el alcalde para el gestionamiento de, de algunas becas internacionales, de máster y ese tipo de cosas. Para, por ejemplo, ahora mismo, después que termine con ustedes, iré hacia, hacia la Cancillería, porque yo fui, fui a una de esas en Madrid y e hice algunas relaciones, algunos contactos que no tienen nada que ver con, con partido político, sino con, o sea, el contacto que hice no tiene nada que ver con si está uno o si está el otro, sino con, con el deseo de, de involucrar jóvenes con cierta preparación para, para seguir reforzándolos. Yo fui a uno de gestión pública, eh, el cual aprendí muchísimo y quisiera que eso pudiera llegar a los demás. También hablé sobre la parte del tránsito, trabajar en una aplicación eh, para mejorar el congestionamiento, de que podamos observar eh, qué área está libre, qué área está más congestionada para, para circular y para los parqueos. Ese tipo de cosas conlleva tiempo, obviamente. Eh, mi primera sesión fue en la semana pasada. Eh, primeramente tenemos que, que, como uno dice en un buen dominicano, cogerle el piso, eh, seguir asistiendo y ver cómo se proyectan las cosas. Ya las he conversado con, con los colegas del bloque del PLD, que son mis aliados. Y nada, eh, la idea nuestra en el ayuntamiento no es ir a, a, entorpe, a entorpecer. Lo que esté positivo y que estudiemos, que, que nos influye de, de manera eh, exitosa a nuestro pueblo, lo vamos a apoyar. No importa quién lo someta, igualmente que lo que no... Eh, a eso me refería con una nueva política. Carilí, con... Carilí, uh, mira, eh, independientemente de un proyecto de, de un departamento internacional para eh, procurar becas, eso es algo que tú lo puedes conseguir con tu líder político, que es el canciller. ¿no? No, no, no hay muchísima dificultad con eso. Yo pienso que uno de los temas más importantes que tienen ustedes en el ayuntamiento, sí. en, en la sala capitular, es el tema de la corrupción. Tanto es así que durante todos estos años terminó el municipio con, tirando una línea divisoria entre el Ejecutivo y el, el, el Consejo de Regidores, porque se entendía que allí había mucho más. Estoy de producción. acuerdo contigo. Y se, y se comentó muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. ¿Qué van ustedes a hacer? ¿Qué vas tú a hacer? ¿Qué tú piensas proponer para blindar de alguna manera el ayuntamiento, que no se siga chantajeando a constructores, chantajeando a gente, acusando sin eh, sin saber de lo que se está acusando. Ahí, bueno, todas esas cosas que pasan ahí. Sí, ahí sí me tendrán de frente, con mi participación, y no solamente la participación, sino con la voz de alerta, porque cuando uno calla también se hace cómplice. Exacto. Entonces, por esa vía eh, iría a mi comportamiento. No le puedo decir eh, bien, específicamente, mire, yo voy a hacer esto, esto, lo otro, porque, como decía anteriormente, hay que dejar la bola correr. Todo eso que usted dice de la corrupción ha estado ahí por mucho tiempo y todos lo sabemos porque lo escuchamos, aunque no seamos parte del ayuntamiento ahora. Ahí solamente hay tres regidores, eh, repitiendo. Eh, dentro del PLD está Doña Fini, y está Yanny Ventura y Evelyn. Después todos somos nuevos. Entonces, deben darnos la oportunidad de comenzar a actuar. Y el pueblo nos irá juzgando. Digo nos, porque somos 13. Ahora, mi comportamiento de mi parte... No se va a prestar para ese tipo de cosas. Ni lineamientos. No, que mire, que el partido baja una línea así, pero si yo no estoy de acuerdo. ¿sí? Las cosas no son así. Ese es el criterio personal que nosotros tenemos. Y obviamente uno lleva su criterio personal a donde quiera que va. Cuando yo sí. entro ahí, sea en tenis o sin tenis, es con la misma idea. Sí, Fulvio. Buenos días, carilio Gracias. Buenos días, carilín Fulvio Ureña. ¿Cómo está, Fulvio? Mis afectos para ti. Siempre. Este Quería saber si tú tienes algunos planes definidos para la juventud de San Francisco de Macorís, ya que eh, eh, representa ese sector. Fíjate, lo que la juventud de San Francisco de Macorís necesita es velar, porque el presupuesto anual del ayuntamiento destinado para educación, salud y género, por ejemplo, que sería bastante bien para mí lo del género, es que se ejecute y que se lleve a cabalidad. Sobre todo me interesa mucho el del, el del deporte, aunque nunca he practicado ninguno, pero durante mi campaña eh, vi eh, la mayoría de instalaciones y ese tipo de cosas muy, en, muy, en condiciones deplorables. Realmente, eso es lo que la juventud de, de San Francisco de Macorís necesita, aparte de una fuente de empleo, pero ya ellos no podría eh, decir, yo voy a crear fuente de empleo, porque eso ya sería una politiquería, sabemos que no, que no lo voy a cumplir. Bien, hola Carilín, Francis Rodríguez. Franci, mm. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, esperando que tengas éxito en tus proyectos. Te puedo asegurar que si lo manejas así, en el cumplimiento de la norma, lo puedes lograr. Hay una parte que hablaste que a mí siempre me interesó y fui presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. ¿Ya te designaron primero como presidenta de esa comisión? Tú sabes que no. <risa> <risa> yo creo que yo, si pero, tienes... ¿cómo ahí... así? Pero, pero, pero. No. ¿Cómo que, que tú sabes que no puedo...? No ella, o sea, porque digo pero... que él se lo debe de imaginar. Porque ¿Pero por, él conoce qué? ¿Por qué, qué no? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Eh? ¿Quieres saber en qué comisión a mí me nombraron? Sí, eso es. En la de enlace con La Peña, con el municipio de ah, La Ah, como asesora. Ah. Sí, como asesora. ¿Eso pero... la cuestión de los partidos políticos y eso? No, no, es que hay una situación. Eso... Los municipios Ajá. son los municipios cabecera son la la, evalu, la evaluadora, la fiscalizadora de las gestiones de los... Sí, distritos. pero yo me refiero a por qué no la ponen, por ejemplo, eh, eh, en otra comisión. Claro que tiene que ir eh, a otra comisión. Eh, porque se no hay, creo que da... influye la parte política, de, partidaria? Bueno, sí, sí yo diría que sí. Sí. Es el presidente que lo... Carilín. Sí. Entonces... Tú teniendo esa visión, eh, creo que el presidente debe de revaluar para que eh, te incluyan dentro de la Comisión de Asuntos Internacionales que, vuelvo y repito, ciertamente tiene sentido porque la internacionalización del municipio se requiere. Sí. Entonces. Eh, sí, me, me, me gustaría conversarlo con él, eh, pero como dije, no he tenido, no hemos tenido el momento porque estamos ante una pandemia okay. que es el objetivo de todos ahora mismo Bien. y lo primordial. Correcto. Eh. Carlin, vimos que eh, se propuso eliminar la cuestión esta del, del almuerzo que se daba en el ayuntamiento municipal, ¿verdad? Eh, lo apoyamos, lo apoyamos. Sí, pero entonces partiendo de que se hablaba de más o menos medio millón de pesos eh, al, al, año, al, año, al año, cuando ustedes tengan una sección que se extienda, ¿qué van a hacer? ¿Paran, van a su casa, comen y vuelven? Eh, por ahora, por el, eh, el tema este, hemos quedado en, el tema de la pandemia, hemos Ajá. quedado en llegar muy puntual a las nueve de la mañana y concluir antes de la hora de almuerzo. Eh, Pero no siempre bueno, va a ser así, sabemos que hay sesiones que son kilométricas realmente tu pregunta no la no la estimamos allá y no sé si iríamos a comer o si mandaríamos no, a comprar ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú sabes por qué no estimaron eso? Porque fue una medida populista Sí, verdad, porque lo primero que tienen que ver es claro, que una sesión no puede tener comer. un tiempo determinado en sí misma porque hay temas que se extienden y, y aunque, por ejemplo, no todos los días se coman pero presumo que algo que tiene que librarse, Carilín, es de que van a haber muchas propuestas de esas populistas haciendo creer que ahí es que sí, está el bien, problema claro. del ayuntamiento. Sí. El ayuntamiento y los regidores requieren de ese momento y de darle continuidad hasta finalizar. Si tienen que comer, que coman ahí. Claro. Es decir, claro. que eso no afecte en nada el presupuesto del municipio, ¿eh? Lo que no puedo ver es rojo y francachela. Francachela franca no. Sabes, ni, ni, de, ni llevar para su casa. Eso es para eh, un, un agasajo ahí el día de la y es un, dos veces a la semana. Al mes, perdón. ¿Qué? Sí, al tú sabes sabe que me preocupa ¿Qué pasa, y creo que puede ser una muy buena un buen trabajo tuyo porque tu plataforma fue básicamente con la juventud. Es el sí. tema de la cultura. Es el tema de las bellas artes. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de animadores culturales que andan dispersos por ahí y artistas que andan dispersos por ahí que no tienen una concentración aquí se está trabajando hablando yo toqué de... ese tema eh, don amado en la campaña el de ah. porque me preocupa porque eminentemente vengo de una familia que en su ah, de artistas pues, de artistas y me preocupa por lo mismo porque veo personas de ese medio, que te dicen, yo fui a Santiago, ¿no?, porque tengo que ir a la capital, porque no tienen el espacio, como usted dice, allá en, en, en el municipio para el, para el desarrollo. Lo toqué y dije que era una propuesta que se ha repetido bastantes veces en, en otras personas, en otros candidatos, de lo que tiene que ver con la Plaza de la Cultura, pero que desde nuestro humilde espacio la vamos a seguir eh, proyectando y dando la voz de alerta yo pienso que Macorís debiera de tener un museo nosotros tenemos historia que no hemos contado sí, y siento. que las nuevas generaciones no la conocen somos y el que el... tenemos que es del, el, del cacao la ruta del cacao sí. no se me, o sea el que va yo escucho más personas de otro pueblo que van que lo mismo que los mismos con pueblanos de nosotros pero mira, nosotros somos la ciudad que más ha aportado en términos de, de libertad, de defender la libertad a la República, siempre que ha habido una milla en la libertad nacional, San Francisco de Macorís ha estado presente, lo ha estado en toda la historia, y eso no se cuenta. Entonces necesitamos que la cultura, y sobre todo tú que hiciste una plataforma electoral en base a la juventud, y la juventud necesita conocer y la juventud necesita desarrollar ese espíritu, eh, digamos, eh, artístico, ¿no? Claro, claro. Y hay mucho talento en claro. todos los niveles, en la clase media, en la, en la más baja, en todos los niveles. Así hay, es. Hay, hay, hay talento. Bueno, pues ahí está. Gracias a Carlin Chávez por haber... Compartido. No, estoy a su orden. Cuando esté más pulidita ya también. ¿Cómo? Eh, que quiero no que me pulidita. inviten de nuevo y <risas> lo tendré pendiente a ustedes para cualquier... Eh, quiero decirles a ustedes y al pueblo que estoy abierta a, a cualquier observación, a cualquier sugerencia, porque uno no lo sabe todo. Claro. Y, y desde afuera se ve mejor y quisiera que el día que tengan que llamarme y como dicen me llaman a capítulo y me digan mira creo que puede, que tú puedes hacer esto mejor o proponerlo esto se sientan en plena confianza de hacer aquí tenemos uno que es experto en eso y que sabemos que lo va a hacer constantemente cuando vea cualquier situación sí. Francis Rodríguez que. siempre para instruir no para dañar así es y, y, y tiene y tiene toda la potestad para hacerlo muchas gracias Ahí está, bien. Muchas gracias, Carilín. Bueno, muchas gracias, gracias Carilín. Carilín. Chávez, regidora. Un abrazo eh, para todos. Gracias, gracias, gracias muchas igual. Gracias, señora sí, señora. por San Francisco de